Bienvenidos al tercer módulo del curso de Cambio Climático para Periodistas de CLAVES 21, ahora enfocándonos específicamente en la comunicación. Especializarse en una temática siempre es algo recomendado en periodismo, que es una carrera que tiene muchas oportunidades y bastantes áreas y facetas. Pero hacerlo no es fácil, implica meterse en un mundo nuevo, con diferentes códigos y conocimientos. Y Cambio Climático, por supuesto, no es la excepción a esto, e incluso también puede implicar más desafíos comparado con otras especializaciones. ...porque tiene áreas dentro de las áreas también. Pero, ¿qué significa especializarse en cambio climático? Eh, está, está bueno pensarlo. Es meterse en un mundo nuevo de conocimientos de química, física, matemática... ...que quizás muchos de nosotros pensamos que habíamos dejado atrás en la escuela secundaria. Eh, no es, es no solo hacer entendibles términos y conocimientos científicos para una audiencia... Eh, grande, eh, pero al mismo tiempo también aprender a contar esos conocimientos y esos términos de una manera lo suficientemente atractiva como para no perder al lector eh, o al televidente después de ya el primer párrafo. Es también tener la mente abierta para, para nuevos hallazgos que seguramente nos van a sorprender a nosotros y los queremos transmitir al lector o al televidente. Puede sonar difícil también, pero es un camino bastante gratificante, lleno de recompensas. Eh, yo empecé con Damián en clases 21 hace ya casi tres años eh, y estoy cada vez más inserto en cambio climático. Hice varios cursos, especializaciones, ahora estoy por terminar un posgrado. Eh, participé de dos cumbres de Naciones Unidas de Cambio Climático. También también participó de varias, con capacitaciones para periodistas en todo el mundo. Evidentemente hay muchas oportunidades y es un nicho eh, bastante interesante para explotar. Eh, ¿Cómo dar el primer paso? ¿Cómo empezar a trabajar con esto? Bueno, este curso ya es un primer paso, eh, al anotarse, participar activamente, mirar los webinarios, hacerle los cursos, eh, es un camino eh, y permite empezar acá a especializarse en cambio climático, pero bueno, es solo el principio, digamos, hay muchas oportunidades en cambio climático, eh, un área en la que, como les decía antes, somos pocos todavía. Eh, queda mucho por escribir, mucho, es un área que va a crecer mucho en los próximos años, y son muchas fuentes con las que se puede trabajar, digamos, como ustedes saben, se podemos trabajar con ONGs ambientales, especialistas, científicos, organizaciones locales, nacionales, internacionales, todo es todo un gran, eh, gran abanico de material que es posible de convertirse en una nota interesante en el futuro. La pregunta digamos que se desprende de esto es cómo, eh, cómo escribir y dónde escribir sobre cambio climático. Bueno, para los que trabajan en medios masivos saben que es difícil eh, insertar este tema eh, como parte regular de un medio masivo. digamos, Son es frecuentes estar discutiendo con editores para tratar de que este tema se forme parte de la agenda y que generalmente a veces está, pero solamente cuando es un gran desastre natural o algún tema más de, más de color, digamos. Pero es difícil que sea algo regular. Pero quizás eh, ante la falta de oportunidades en los medios masivos aparece como lugar alternativo medios especializados eh, o incluso abrir su propio medio de comunicación como también una oportunidad paralela, como hicimos nosotros en Claves 21. Eh, así como surgió Claves hace tres años, pueden aparecer nuevos medios y otras alternativas de periodismo de cambio climático que les brinda a ustedes la oportunidad donde volcar ese contenido que generan. Ahora los dejo con Damián, que va a contarles algunos consejos y tips para trabajar sobre periodismo de cambio climático. Hola, ¿cómo están? Desde claves21.com.ar, como periodistas especializados en temas de medio ambiente, queremos compartir con ustedes algunos consejos que creemos útiles a la hora de escribir una nota periodística relacionada con el cambio climático. El primer consejo es evitar los tecnicismos, las siglas y la jerga científica siempre que sea posible explicarlo en un lenguaje más llano. Por supuesto, sin caer en una extrema simplificación. Además, creemos que es importante apostar al rostro humano del cambio climático. Hay gente afectada, gente movilizada y gente que está encabezando proyectos para paliar las consecuencias del cambio climático. Son ellos quienes deben ser las caras y las voces de nuestros artículos. También tenemos que pensar qué le interesa a nuestro público. Por ejemplo, se sabe que hay mucho interés en conocer cuáles son las consecuencias del cambio climático. Eso puede ser un tema de nuestro artículo. Pero por otro lado también es importante contar qué se está haciendo. Eso es atractivo para nuestro público. No solo qué es el cambio climático, sus consecuencias, sino también qué se está haciendo para enfrentar el cambio climático. Otra cosa que es importante es evitar caer en el juego de las dos campanas. Los negadores del cambio climático no pueden ponerse en igualdad de condiciones que el Consenso Científico Internacional. Actualmente se habla de que un 97% del Consenso Científico Mundial dice que el cambio climático es una realidad y que es la actividad humana la que la está causando. Títulos que podemos encontrar en Internet del estilo el gran fraude del cambio climático no responden a la evidencia científica mundial. Hoy por hoy, negar el impacto de la actividad humana en el clima es como seguir afirmando que la Tierra es plana. Otro consejo es entrevistar a científicos locales. Esa es una gran opción. Mejor que tomar vo las voces de los científicos de orígenes distantes, es muy probable que haya científicos involucrados en el cambio climático y que estén participando, por ejemplo, en el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el IPCC. Y ya vimos, la doctora Matilde Rusticucci, científica argentina, compartió sus conocimientos en este, en este curso para periodistas. Otro consejo, evitar caer en el catastrofismo, porque da la idea de que ya está todo dado y nada se puede hacer. Otro consejo. Un enfoque importante es abordar los aspectos locales del cambio climático, más allá de los globales. Posiblemente no haya osos polares en tu ciudad o en tu país, pero el cambio climático es seguro que tiene y tendrá consecuencias en áreas claves y sensibles, como la economía, la salud, los alimentos, el acceso al agua. Esas historias importan mucho. Otro consejo. Es importante no caer en el error de atribuir cualquier fenómeno natural al cambio climático. Ni terremotos ni erupciones volcánicas tienen relación con la crisis climática. Además, es importante identificar responsables de las consecuencias del cambio climático a nivel local. Fenómenos como el aumento de las lluvias podrían tener mucho menor impacto que, si, que el del que tienen si se realizaran obras públicas o, por ejemplo, se evitara la deforestación. Entonces, no se trata de algo ajeno a la acción humana, sino todo lo contrario. Somos los humanos los responsables de este cambio climático y somos los humanos los responsables de enfrentar sus manifestaciones locales. Por último, es importante acompañar nuestras notas con elementos audiovisuales, especialmente si se trata de coberturas en el medio digital, algo que vamos a ver específicamente en el próximo módulo del curso, el módulo 4. Entonces, sintetizando estos consejos, lenguaje llano, consecuencias locales, darle un rostro humano, señalar responsabilidades y mostrar lo que se está haciendo o se puede hacer.